Señores, en el día de ayer, vámonos con la 2, señor director. Tenemos que el, el oficialista eh, partido revolucionario moderno, PRD, eh, Dominicano dejó este, este domingo el camino, señores, el PRM dejó el camino eh, para que el presidente del país, Luis Abinader, pueda eventualmente... ¿Eh? aspirar a un segundo periodo consecutivo, luego de eliminar de sus estatus la prohibición de la reelección. Abinader, quien en el primer, es el primer presidente de la organización fundada en el año 2014, fue aclamado por decenas de delegados y de la cúpula de la formación entre quienes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 que ya ustedes saben que el, el PRM pues está allanando el camino para la reelección del presidente Luis Abinader. Esto fue en el día de ayer, pues el PRM tuvo su convención y dentro de lo de, de, del formato del PRM pues y de la estaba la no reelección. Como este partido, ustedes vieron que fue eh, fundado en el 2014, pues ellos tenían eso como uno de su eh, estamento. Pues en el día de ayer, en la convención, pues eh, ese estamento, eh, conjunto con todos los delegados de ese partido y toda la cúpula, pues llegaron a un acuerdo, sabemos que el PRM tiene dos facciones, la facción de Hipólito Mejía y la del presidente Abinader, pues parece que se pusieron de acuerdo en el día de ayer y entonces pues ya se le está allanando el camino, ya el partido permite que el presidente Luis Abinader pues pueda reelegirse una vez más como candidato eh, presidencial bueno, en las próximas elecciones. una vez más, ¿no? eh, Paola, Paola. Dime, no Roberto. Una vez más porque la primera vez que, No, una vez más porque es la primera vez que se va a reelegir el bueno, presidente. Bueno, pues Elizabeth se de, pueda reelegir por primera con este vez. cambio de, de estado. Sí. Así Mira, es. eh, a propósito del presidente, no sé si es esta mañana ustedes colocan el video del discurso que él eh, le dio a toda la nación a propósito de este conflicto del fideicomiso de Punta Catalina. Ya, eh, bueno, es raro este humano, yo entiendo que quizás el presidente, una vez más, no fue bien asesorado sobre el tema y van a someter, van a, a remodificar el contrato o el supuesto contrato, como y el presidente el y lo van a someter nuevamente al Congreso. Recordemos que en el Congreso no no hacen los contratos, el presupuesto es el Congreso, o sea, la Cámara de Diputados y la Cámara Alta de Senadores lo que hacen es revisar si están de acuerdo, votan a favor, si no están de acuerdo, lo mandan nuevamente. Si creen que hay que hacerle una modificación, lo van a revisión especial para que lo revisen. Pero esto ha traído mucho conflicto, pero entiendo que estas personas que han querido hacer de tripas corazones con el tema de fideicomiso, que no es no hay que satisfecharlo, lo que hay que ver las condiciones y el contrato bajo eh, qué va a funcionar ese fideicomiso con el tema de Punta Catalina. Vamos Roberto, a, hay a, que a, ver a, quién, a, quién está asesorando al no presidente Abinader ¿Sí? en ese tenor de Punta Catalina, porque a mi entender no lo están bien asesorando. Bueno, eh, esos son más <risa> intereses, porque tampoco es que el presidente es más papa que Tapita. ¿eh? No, claro el, que no. Él, él tampoco, él no, ni está ciego, ni está sordo, ¿eh? y es bastante inteligente, ¿eh? un hombre gerencial. Lo que pasa es que hay cosas como que a veces queremos hacernos un archivo loco. Vamos a escuchar un poco del discurso que el presidente de la República, Luis Abinader, eh, le soltó a la Nación en el día de ayer, el domingo 30, sobre este tema puntualmente del fideicomiso de Punta Catalina. Adelante, señor director. Querido pueblo dominicano, si por algo se ha caracterizado mi ejercicio de gobierno, ha sido precisamente por ser transparente y ofrecer las explicaciones que la población demanda y merece.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 En los próximos días se informará al pueblo sobre los mismos. Asimismo, ya con la auditoría técnica disponible, les informamos que en los próximos días una empresa internacional cuyo contrato se adjudicó después de casi 10 meses de varias licitaciones realizará una auditoría que arrojará todos los detalles financieros de este proyecto. Además, he impartido las instrucciones correspondientes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 Punta Catalina no se privatiza ni se privatizará mientras yo sea su presidente. Todos los ciudadanos que quieran opinar sobre el fideicomiso deben ser escuchados en el Consejo Económico y Social, CES y después en el Senado. Someteremos una ley para fortalecer las regulaciones de los fideicomisos públicos. Le comunicaremos al país en los próximos días los resultados del informe de la Auditoría Técnica. Y finalmente, solicitaremos a la Cámara de Cuentas una auditoría financiera. Estamos cambiando este país. Nada ni nadie nos va a detener. Muchas gracias a todos y a todas y que Dios les bendiga siempre. Pudieron escuchar al presidente Luis Abinader que Punta Catalina, mientras él sea presidente, no se va a privatizar. Y habló sobre, ustedes pudieron escuchar, que él hará de Punta Catalina como hizo con el peaje Sombra. Así que ya ustedes saben, vamos a esperar que esto se cumpla y que Punta Catalina, pues, bueno, él dice que no se va a, a privatizar.